hola a todos bienvenidos a este vídeo de estreno del, de nuestro canal para todos me presento soy chacal y si os gusta tanto como a mí este, este juego <risas> os entiendo que lo disfrutaréis como yo lo disfruto este juego o este tipo de cuenta esta cuenta que durante un tiempo la tuve siendo premium, ahora mismo no suelo activarla, pues prácticamente hace ya un año y medio aproximadamente llegué al nivel 100, es lo máximo que podemos encontrar aquí en WordsHub y la verdad es una pena que no podamos seguir subiendo de nivel, pues la verdad que sería un reto para todos los jugadores, en fin. Bueno, este es el T-3400, el tanque con el que más he es conseguido, también es con el que más he jugado. Yo lo llamo el bichito. Bueno. Y pasamos directamente sin enrollarnos más. Pasamos a ver los tanques que tengo desarrollados principalmente tanques de la Unión Soviética, de Alemania y tanques americanos. Pasamos al árbol de desarrollo de tanques rusos Rango 1, Rango 2, vamos a pasar desde estos, desde estos el Rango 3 Y ya a partir del Rango 4 ya empiezan tanques, ya que son más serios El T-44, y lo tengo en cartera Y el T-3400 si es un vehículo premium que en su día, que, pues, Bastante Los T-54, son tres modelos los tanques, los IS, tanques pesados, para mi gusto muy vamos a decirlo, tarda mucho en recargar 26 27 segundos, tanto el IS3 como el is 4 m demasiado largo, para mi gusto. Bueno, son tienen bastante poder de destrucción, es un, bueno, son tanques bien armados, cazacarros como los yendo 6.8 para disparar a Normalmente largas distancias o medias distancias no subtanque al secreto reta para digamos, meterse en el meollo. Estos tanques ya del rango 6, bien, también 906, tanque rápido, poder alto destructor, pero un muy grande. Rango 6. Bueno, y pasamos ya a los vehículos ahora mismo eh, a los que estoy intentando conseguir. Mmm, el tipo de vehículos, los antiaéreos. Bueno, Sí, este es de sant... anti-tanque. El IT-1 es un vehículo que es un desarrollo del T-72, pero ya con misiles son vehículos. Volan sí, pilotarlos, pero prefiero directamente tanques con, con cañón. Bueno, los T-64A, los T64E, el 80 bien bastante. De 72, y estos ya son los últimos que han salido. Bueno, pasamos directamente a Alemania. Prácticamente todos, todo. voy a enrollar mucho, y solo me faltan, pues, conseguir estos Liopar 2K, 2A4, 2A5, algún que otro lado y este que es más entre todos y este aunque medio ¿no? sí. y este que ha aparecido hace poco aquí en el, bueno ha aparecido poco a lo mejor lleva un tiempo pero desde, no suelo aparecer jugar prácticamente todos los días quizás un par de veces a la semana según el Rathcams para el 90 están apareciendo tanto en Alemania como en Italia en Francia, en todo este tipo de tanques que no llevan orugas, pues, llevan ruedas, muy poco blindaje, pero son rapidísimos, 112 kilómetros por hora, y un cañón bastante letal. decir, de la plantación de blindaje, de 130, de 500 metros, de bueno, tanques americanos. Prácticamente estoy a la mitad del rango 4, aunque adquirí el. Estás aquí el Magach, Magach 3. Tanque es un tanque de fabricación o por lo menos de diseño de Israel. Para mí, de verdad, es el mejor ejército. Bueno, estos son mis tanques con los que partimos desde este momento. Personalmente me gusta más jugar con los tanques rusos. Soy amante de los tanques antiguos, la Segunda Guerra Mundial o un poco más posteriores. Pero me gustan los tanques de la Guerra Moderna, vamos diciendo así, aparte de que. Estos tanques hoy en día pues sí son relevantes, pero antiguamente los tanques eran más relevantes en la batalla terrestre hoy en día. con misiles, los, los sistemas nuevos de armamento, los satélites, los tanques ya han pasado a un nivel secundario en la guerra terrestre, aunque siempre son un apoyo, son tropas terrestres que ahora invadir. Los americanos lo han usado mucho. El famoso que han nombrado, el famoso Abrams okay. el famoso Abrams los americanos pues, de verdad, no paran nunca de mejorarlo bueno, sin más preámbulos aquí os presento a los tanques con los que vamos a empezar esta aventura espero que cada día os pues, unáis más a mi equipo todos compartir estrategias modos de, de atacar las distintas zonas escenarios si os gustan más os gustan menos a mí personalmente de cenizas pandía o Stalingrado también son y la parte de la jungla también escenario junto de, de, de al lado de la playa son los que van. bueno sin más preámbulos Estamos todos por presentados. Ya sabéis que a partir de ahora ir subiendo vídeos, siempre esperando vuestros comentarios, sugerencias, de cosas que os gustaría que hiciéramos. Y nada, pues, quizás dentro de algún tiempo, sobre todo ya más acercándose más el verano, podamos formar quizás un escuadrón, porque vamos, es fundamental los pues, pues, equipos estén coordinados para lograr pues, siempre grandes victorias. Bueno, más preámbulos ya, termino, no me enrollo más, vamos por finalizada la presentación. Saluda bichito, hola, Muy bien. Bueno pues ya eh, vamos a pasar a un pilotaje rápido de prueba y directamente después ya pasaremos a jugar en un escenario. bueno Pasamos al pilotaje de pruebas y ahora nos vemos en unos segundos. Bueno, como hemos dicho antes, esta vez hemos escogido el lo que es 120 tarán, un cazacarros. La verdad tiene un cañón bastante destructivo. Me gusta bastante, tiene un linaje muy, muy blando. Y... Ah, vamos a ello bueno como todos como yo que sabréis a la hora de, de los pilotajes de prueba puedes elegir el escenario el clima yo en mi caso por ejemplo me gusta amanecer con lluvia por ejemplo bueno primer blanco que tenemos aquí eh, recomendación control de la mirilla de la de la mira de, de pitería, Lo, lo uso en la rueda del ratón principalmente incluso el pulsador de la rueda del ratón para marcar los objetivos lo primero rueda del ratón marco el contacto marco el blanco perdón quiero llamarlo y a la izquierda vamos a ir control de la distancia aquí en el, en el margen izquierdo normalmente cuando apuntas por el radar ya directamente te aparece la distancia a la que veremos el tanque enemigo en este caso 1320 y 1.300 mites aquí 1.300 aproximadamente una distancia en el eje izquierdo que voy a de la distancia seleccionando el proyectil en este caso es carga vuelta voy a pasar al número 3 me gusta más este tipo de proyectil la aguja vamos a ver, vamos desde aquí madre mía <risa> a 1.320 metros bueno, aquí estos tanques evidentemente, para que aquí tienes un tanque. En este caso de movimiento y siempre aquí. Oh, nuestro amigo Labra, que hemos hablado antes. 740 metros. Ajuste, 1050, 650. Bueno, este me vale. Veis justo en el centro la parte arriba, 740 metros. Los tanques siempre te lo vas a encontrar de frente. Es la manera a, a, a, como debemos de abordar o atacar algún contrario. Ya sabéis que si os cogen por el flanco o por la parte de atrás, sois más vulnerables, vuestros blindajes son más, más finos y por tanto sois un blanco más fácil de penetrar. Bueno, el Abrams sí está ardiendo, prácticamente de aquí no va a pasar. Bueno, de, en cuanto al desarrollo de armamento, de, de las características de los tanques, uno de los principales... Parece que no es importante, pero la, el, el FPE, el Servicio de el Sistema de Extinción de incendio, es fundamental. Porque te puede salvar en más de una ocasión para poder volver a entrar en batalla. Y... A ver como arde. Bueno, a ver si explota la munición ya. Debería. Ah, o a lo mejor quizás hayan apagado. los ahí. Bueno, ese bueno, el sitio entre el plano inclinado frontal del tanque y aparte de la, del cañón y la torreta justo... Vamos a decir más o menos donde está la visión del conductor. Ese muchas veces es un sitio ideal para disparar cuando tienen de frente. También puedes recurrir a disparar justo en el cañón. No sé si lo vemos, si está tan lejos. Por lo menos lo dejas inutilizado mientras él lo repara. Eh, puede dar tiempo a que otro compañero o incluso tú mismo pudieras flanquear. Lo puedas destruir. Bueno. Este tipo de pilotaje simplemente para configurar tus controles. Yo personalmente no me gustan los controles estándar que trae. Mayoritariamente sí, el World Thunder, pero el, el ajuste o el control de la mira, uso la rueda del ratón, porque gana muchísima velocidad, muchísimo tiempo, y con la misma rueda del ratón marco los tiempos. Bueno, pues sin más preámbulos ya. Abandonamos el hangar. Y posteriormente, ahora vamos a poner de cabeza. La gran batalla. Vamos a ello. Bueno, estamos de vuelta. Vamos a empezar esta primera baterita Tanques rusos de 54 que modelo modelo de 44, t de 54, de 120 como cazacarros antipesado pesado IS-6 y este es el BMP-1. Bueno, empezamos con el T-44. Al empezar la partida, evidentemente, sabes que aparecen artículos que te pueden tocar, en este caso, un 10% en el desarrollo, en el avance de la investigación. Bueno, el río de ceniza. ¿eh? No, no está mal para empezar. Esta zona, la zona C, suelo atacarla desde aquí. Me gusta entrar por ahí. Si dominas esa zona, tienes un, una panorámica. Bueno, voy a decir a los compañeros. Zona C. Voy rápido. Que me ayude a para no ir solo bueno salida rápida en segunda así como velocidad ya selecciono el proyectil número 3 proyectil 1 perforante para larga distancia ya veis que tiene una punta más fina proyectil 2 ya la punta es un poco menos afilada para distancias medias y proyectil número 3 para blindajes inclinados y contactos que bueno, contactos y tanques que están a una distancia pues relativamente corta vamos a toda pastilla que es fundamental en cuanto lleguemos a la zona si sí, conseguimos llegar y directamente nos camuflaremos con nuestra granada de humo mientras tomamos la zona espero que alguien... ¡Mmm! voy solo vaya vaya vaya madre mía acaban voy a dejarme solo madre mía Y este quiere salir por aquí, por dónde, por aquí, por allí, por aquí, por allí. Ahora mismo no me interesa tirar granadas de humo. Se me están echando encima, madre mía. Y mis compañeros. Que no me cubre nadie, T42. Cubrirme, eh. Nada. No. Se están haciendo con la parte alta de esa colina. ¡Oh, han destrozado, ¡Oh! Han destrozado. Ah, ese que tenía justo enfrente de la zona C, ya la estoy capturando, aprovecho para camuflarme con granadas de humo, bueno, aquí no voy a estar mucho tiempo, en cuanto a la cosica la me largo, pero rápido, cuidado, vamos, bien, vamos rápido, nos parcamos de aquí, y ahora a ver quién intenta venir. Bueno, vamos a pasar al proyectil número 2, de media y larga distancia, por aquí suele aquí, aparecer algún angelito, siempre suele aparecer alguno, bueno, control de la distancia más o menos 300, 500, 400 metros, bueno, venga, vamos a tirar algunas bombas, aquí tanques medios, este que está aquí camuflado, vamos para atrás, bueno, usamos la M y vemos en gran panorámica durante un instante el mapa de batalla, y así no perdemos detalle. Mm, están en la parte alta de la colina. Venga, vamos compañeros. Oh. Este es el líder. Bien dorado. Oh, aquí en dorado. Aquí tengo a uno que acaba de salir de su zona. Posiblemente ya, ya sea algo, algún adversario que haya salido ya con el segundo tanque. Pero bueno, en la parte alta de la colina es donde aproximadamente tenemos a mayoría de los enemigos. Bueno, la zona B casi conquistada, la zona A también. Vamos bien, vamos bien. Vengan, capturando zona B. Bueno, tengo ahí, en la zona G3, tengo a dos, dos compañeros que están, vamos, al tiro al pato. A ver, a ver qué es lo que sale. No me voy a exponer ahora mismo. La zona C es nuestra. Sería una puntería intentar ir por una zona que ya tienes. Bueno, este compañero está reparando. Se ve que le están dando zapatillas. Y aquí nadie le ayuda. Problema: subir esta rampa cuesta bastante. Y mientras estás subiendo, te expones bastante. ¿eh? Ese que está aquí, por ejemplo, posiblemente sea si un blanco fácil para él. Y, claro suyo sería poder colocarme a la izquierda de esa roca bueno, muy bien a ver, ese está aquí, parece ser que a ver, vamos bueno, va a ser difícil venga, vamos, rápido venga, hemos salido de esta bueno, ahora, si están los blancos más cercanos, los proyectiles vamos a seleccionar proyectiles ya de <coughs> con la punta más redonda bien, bien, bien por dios, que alguien tiene bombas a ver si hay... Alguien. venga, esos que vienen por aquí vale, como siempre los arbolitos fastidiando estos dos, y este de aquí este flanco venga si se se quieren animar voy a esperar que vengan un poco aquí por esta parte vamos a marcar siempre los veo muy bien, esos bombarderos muy bien, ahí está siempre que podáis marcar a los enemigos es fundamental entre todos ayudaros yo con la ruta del ratón aunque no os vea, oís el pitido el clic, significa que estoy marcando a estos enemigos y los demás compañeros también saben la localización es muy importante así entre todos poder coordinar bueno, vamos a dejarnos un poco más ese Ferdinand Vamos a intentar ir a por él. Vamos a ver. Ese leopardo. Ah, no, no voy a perder el tiempo de un bombardeo. Voy, aquí, aquí. Esta zona es muy mala. No me estoy exponiendo mucho, demasiado. Venga, venga. Vamos. Este es buen sitio. Si el Leopard no me ve... bonito este es un sitio no es mal sitio por una buena enfilada ah, esta partida está casi ganada venga lo que no deberíamos deberíamos ese ah. venga venga ah. pasado venga si lo tengo ahí a tiro 420 metros de 50 un poco más que no te escapes ahora no vaya vale, se escapó <risas> venga, vamos al lío vamos al lío ah, bueno, hemos ganado no está mal, por ser la primera bueno, no he destruido a nadie luego en mi primer lugar <risas> en el equipo 16 8704 leones de plata esto lo importante es que hemos ganado, hemos desarrollado en el avance de la investigación nuestro árbol. Y lo más importante, cero bajas. Estupendo para ser la primera partida. Esto empieza bien, <ríe> muy bien, estupendo. Venga, vamos a probar con otra. Pero parece que me ha aburrido un poco con esta partida. Bueno, vamos a ver el tiempo que tarda. El rating de batalla, como veis aquí, BR 7.7, normalmente marca el grado más alto del, de los tanques con los que participáis. Muchas veces, cuando hay mucha gente en línea, en este caso hay 81.000, ¿no? bastantes, el tiempo suele ser. Suele, se suele retrasar bastante a la hora de empezar una batalla. Así que yo cuando se aproxima prácticamente al, al minuto. <coughs> Bueno, pues me lo me procuro salirme pues la cola y entrar en una cola nueva si sí, sí, normalmente puede es ser que funcione el que podamos entrar antes de la batalla ahí muy bien batalla terrestre en modo arcade mm. dominación oriente medio ¿eh? partimos desde aquí desde la parte este no es mal sitio bueno pues con el C44 vamos a atacar la zona A Vamos a tratar la zona A. Esta, esta pantalla o mmm, este escenario me gusta bastante porque, por ejemplo, aquí en esta parte de arriba, en la zona B6, vamos a ver, vamos a ver justo esas coordenadas. Es un sitio ideal si tienes un buen carro. En este caso, yo por ejemplo suelo subirme mucho allá arriba con mi con mi object, 120. Y desde ahí, la verdad es que a 1.200, 900, 1.000 metros, hace bastantes blancos. Venga, vamos a ver, a este amigo, BMP1. Venga, tienes ansia, ya lo sé. Venga, vamos. Vamos a por la zona. Venga. Venga, ya hay que ir marcando, marcando los enemigos que veamos. Venga, este también va muy rápido. Venga, vamos rápido. Venga. Venga. Ya se ha metido abajo, ¡ah! Esto, al fregado, ¡vamos! ¡Ay, misil! ¡Madre mía! Estaba claro. Se me sigue la cuestión de que ya... Bueno, vamos a hacer lo que he comentado antes. Vamos a irnos a la zona de salta con el de 120. Tiro al pato, como le llamo yo. Vamos, aquí arriba. Seleccionamos el proyectil número 2, subo siempre en segunda marcha, tiene bastante fuerza, si subes en tercera, la verdad es que tardas más. Bueno, mucha gente aquí, un concurrido, está aquí el ah, claro, claro, el F2, muy vamos a ver, marcando, venga, marcas, marcas, marcas, mil metros, venga, C54, ah, a de camisita, Ay mía, también, aquí lanzar misiles bueno yo, yo directamente ajusto a mil metros 1200 es buena distancia aquí veis Vamos a ver aproximadamente venga el leopard a uno ese también este tanque ¡Oh! esa roca se está salvando Venga, hay años, no tenía puesta a distancia. Ah, se me escapó. Ese, ese loco. ¿Este, este de aquí. Este de 48. La verdad, muchas veces me ha pasado que mi propio compañero me cubre la visión. Uff, qué que ha pasado eso. Y cuando desaparece me encuentro que me están apuntando más de una vez venga, vamos y esto también, 700 metros ese es ahí está, muy bien oh, oh. vaya, vaya cuidado con este este, a ver a ver si logramos Eh, parece que ha disparado vamos a por él, a ver, ¿dónde estás? ahí No sé si lo destruido yo bueno, vamos a reparar nos ha tocado lo raro es que no nos haya destruido porque este tanque, la verdad tiene un blindaje finísimo el cañón es una bestia tiene una penetración de blindaje muy alta pero el blindaje es muy fino no, parece que sí sí, lo han destruido venga, ya estamos operativos vamos al lío como he dicho, 1200 metros 1200 aproximadamente 1400 también, vale vaya, ¿qué ha pasado bien, toma ya justo ahí venga, perfecto pero bueno, ahora mismo madre mía, la zona B y la zona C están perdidas Ay, vale, que... que ha ganado los compañeros, yo de luego con este tanque no me la juego ni a atacar una zona. Es preferible, hace más daño. Esto ¿verdad? venga. Le ha la oruga. ¡Vamos rápido! Oh, Dios, te... Ah, este, este, este, este le tengo que a... Venga, venga, venga, vamos. Apártate, compi, apártate. Nada. No te quitas. Lo veo difícil. Ahora. Nada. Madre mía, chacho No puede ser que se desabrimos. Venga, disparos. Disparos. Madre mía. Venga, hombre, vamos a turnarnos, ¿no? Los al oro con este. Los Jet 279. Nos falta tenemos dos miembros nada más Me habrá tiempo muy difícil ajustar el disparo sabiendo que te están apuntando y que en un segundo estás KO 1200 venga, 1050 venga, vamos déjame sitio venga, compañero, déjame sitio vamos 1.100, 1.000... venga nada, imposible, madre mía, si no te quitas, ahora, ahora no vale. No, no, el misil... Venga, ahora te pones ahí, pero será el tío? ¿Dónde está? Venga, 900, venga, venga tío, desde luego, es increíble, Vaya manera de forbar. bueno, entiendo que él también quiere, venga, madre, madre mía, tiene manera, vamos a intentar, ya que la zona C está un poco más descuidada, vamos a ver si desde aquí, eh. vamos a ver, a este, mouse, muy difícil darle al mouse, 800 metros, vamos a probar está justo ahí en la casa bueno por lo menos el arbolito me ha servido para... a ver, ahí lo tengo listo, cayó, no he sido yo <ríe> evidentemente venga, esto se, esto se está animando estamos ganando, muy bien compañeros bueno, lo que no debéis hacer es asomaros de una manera tan tonta como yo acabo de hacer, ¿sí? mostrando todo el lateral venga, vamos a subirnos a un caza nos quedamos aquí detrás de estas rocas. Es solamente otro caza. Un bombardero será el que nos pueda tú. Venga, vamos. Dicho y hecho, pero hay que ir a por este. No debemos dejarlos pasar. Venga, vamos a adelantarnos. Ahí. Venga, vamos a por él. perdido dónde estás venga yo me abandono ya me salgo de aquí no tiempo ya por él venga para caídas. la J, salto en paracaídas, correcto venga vamos zona a Como he dicho mil metros mil cien es bueno buena zona a ver si es algún algún angelito pidiendo pan ah, este lleva aquí dando vaya ha sí, sido un avión este está a 900 metros pero este necesita asomarse un poco aquí en este. está en la casa 5 proyectiles me quedan carga hueca y proyectil venga vamos a ver 1000 metros y el leopard está por aquí Vale. Sí, sí, si dispara me parece bien Me estás indicando dónde está y que no me asome Venga, necesitamos Darle a este A este tío 900 metros Venga Venga, 1800 Se me ha el control de la mira, justo el pulsa. Aquí no sé si sigue el leo para aquí mil metros Bien, ah listo, perfecto 200 Mejor equipo, bueno, otra victoria. El 10, solamente un blanco de destruido. A ver si la próxima vez tenemos más suerte. Bueno, hemos ganado una recompensa aparte de los 11.258. Vaya, una orden. No me gustan las órdenes, prefiero prefiero leones de plata. Bueno, pues perfecto. Otra batalla, como he ganado. Solamente una baja, la del T-44, que nos cuesta 3944 leones de plata, repararlos. Y el JET, sí, 251, pequeño daño, pero bueno, no está nada mal. Bueno, segunda batalla, victoria también. Vamos a reparar al pobrecito JET, tenga mejor pinta. Muy bien, estupendo, bueno, espero que os haya gustado esta segunda batalla. Volveremos en otro vídeo con otra. Gran batalla, un par de ellas, tres, una sola, 10-15 minutos, me parece poco tiempo. Bueno, este tipo de escenarios, ya sabéis, comentar cómo soléis atacar vosotros, qué tipo de estrategias lleváis. Por favor, comentarme los tanques con los que jugáis normalmente. Si entráis a saco a la zona, como he hecho yo con el T-44, que muchas veces me sale bien, pero claro. Me he topado con dos BMP, que eran, eran mucho más rápidos que yo y claro, tienen un armamento bastante más... Bueno, sobre todo el tema de misiles. Bueno, no ha estado mal, dos partidas, dos victorias y si os ha gustado el vídeo, las dos batallas, darle like por favor, suscribiros, no olvidaros darle a la campanita para que todos los vídeos y notificaciones os lleguen pronto y suscribiros por favor. Y si sois tan amables, compartir con vuestros compañeros para que poco a poco todos seamos más y así es la mejor manera de apoyar el canal. Bueno, os espero en próximos vídeos y por favor, agradecería comentarios, sugerencias, trucos, en fin, lo que os ocurra. Bueno, un saludo a todos, muchas gracias y nos vemos en el próximo. Chao.